Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos la maratón, tenemos el desafío borrascoso El chaván se hace un año, no, no, el desafío borrasco ya pasó Tenemos el nuevo desafío del objeto 274A, o 274A, bien Bueno, vamos a meternos de lleno Va a ser un video bastante, bastante cortito, así que ya le damos play Creo que esta es la parte del video donde mejor se resume eh, Lo que tiene que ver con la maratón, vamos Tendrán 10 días para completar 10 etapas. Como siempre, habrá dos tipos de misiones. Misiones por maestría y misiones por compromiso. Luego de completar cada etapa, conseguirán sus trofeos. Cuando completen las 10 etapas, recibirán el tanque mediano soviético Premium de nivel 8 Object 274A. Tiene una torreta resistente, excelente penetración de blindaje, e inflige mucho daño por minuto. Una bestia nueva y peligrosa en World of Tanks. Una y sin dudas es un trofeo que querrán tener en su colección. Participen del desafío polar y conviértanse en maestros cazadores. Bueno, a ver, básicamente quería mostrarles eso, lo que tiene que ver con el desafío Polar o Polar Desafate eh, en inglés eh, eh, A ver, chicos, es básicamente lo de siempre, la, la típica maratón de WOT. Porque okay, hoy me levanté con un WhatsApp y dicen, Che, Nando, ¿cómo hay que comprar el tanque? No, no, no el tanque no se... Para que me corro para allá La magia de la edición <ríe> eh, El tanque no se compra, chicos, a ver Vamos a meternos en el desafío, ya voy a explicar, porque si no va a ser un lío Desafío Polar, casa de la estrella eh, de batalla soviética Saludos comandantes, el desafío comenzará el 27 de diciembre chicos Y son 10 intensas etapas para ganar el 274A Un tanque mediano soviético premium es completamente nuevo A ver Comienza el día 27 de noviembre, ok? Eh, a las 6 PT, 8 CT, 9 ET, fíjense cada uno las horas en su coso. Porque esto la verdad que a mí, siempre me pierdo a mí. Lo que es PT, CT, ET es, para mí es un bardo, no entiendo los horarios. Pero bueno, comienza el día 27, temprano calculo. Alrededor de las 9 de la mañana, más o menos depende de donde vivas. Eh, y durará hasta el 7 de diciembre, ok. Exactamente. Eh, creo que son 10 días. A ver, déjame verla aquí en la agenda. 20, eh, 27, 28, 29, sí, porque trae 30. Perfecto. Bueno, dale, son 10 días Entonces, en las cuales tenés una etapa por día Y te puedes ganar el 274A eh, Ahora vemos las características del 274A Lo que quiero decirles es Cada etapa, cada día Va descontando un 10% del valor del vehículo Obviamente que después lo vas a poder comprar con dinero real, con plata Ahora, el tema es el siguiente Si vos, por ejemplo, haces hasta la etapa número 5 si el vehículo, suponiendo, es un supuesto Porque no tengo ni idea cuánto va a valer Si el vehículo vale mil pesos O mil dólares, o lo que sea a poner números redondos, mil pesos argentinos Por ejemplo eh, Vos hiciste hasta la etapa 5 Y no tuviste tiempo, no tuviste ganas No se te cantó, no se te salió El buche hacerlo, no hay ningún problema Pagás el 50% del vehículo si no tenés ganas de hacer la maratón, lo pagás completo y ya está. Listo. No, no tenés que gastarte haciendo de la maratón todo el día ahí. pum, pum, pum. No hay ningún problema. Ahora. Si llegás a la etapa 90, el, el vehículo si valía 1000 eh, pesos argentinos, vos te ahorraste 900. Con lo cual te quedan solamente 100 pesos porque llegaste hasta la etapa 9, el 90% de lo que vale el vehículo. Así funcionan las maratones por lo general en World of Tanks. Bueno, entonces... Con lo cual, obviamente, llegas a la etapa 10, cumplís la, los requisitos de la etapa 10, te lo dan gratis. Es una forma de decirlo, en realidad no es gratis. Siempre los corrijo cuando me dicen, eh, no, te dan el tanque gratis. No, no te lo dan gratis. Estuviste sentado ahí apoyando la cola 29.000 horas para terminar las misiones, ¿bien? O sea, no es gratis. Es, vos diste tu tiempo y jugaste. Y ellos te dan el tanque como recompensa <coughs> por haber hecho estas misiones, básicamente. Eh, les pido disculpas si tengo la voz un poco rara Pero tengo la voz un poco tomada Me levanté medio raro Bueno, eh, lo que tiene que ver con el tanque A ver Vamos a ver las, los números en frío Y después yo le voy a decir las sensaciones De lo que es el vehículo en sí Para mí, bien, que tuve la posibilidad de probarlo eh, Daño medio del vehículo 320 Penetra 227, ahora Para mí esa penetración Es mayor, parece mucho mayor esos 227 para mí parecían que fueran unos... No sé. 237, poner Que es un montón. O sea, con 227 penetras eh, Un montón. Yo calculo... Calculo. Eh, que debe ser por la velocidad de la munición. No sé si está acá. 1043 con AP. 1304 con Hit. Y fíjate la velocidad de la munición explosiva. <coughs> Tengan en cuenta... Que la munición explosiva por lo general va entre unos 700 lo más lento que hay O 700 y pico, 780 por ahí más o menos Y unos 800, 8 y pico, no, no pasa de ahí, no pasa ahí. Y este tiene 1043, o sea tirar AP y tirar explosiva, la velocidad me refiero Es exactamente igual bro, o sea está buenísimo Pega 320, penetra 227, penetra 289 con hit eh, 62 y pega y 420 con... con la explosiva. Tiene 1200 puntos de vida, va a 58, 15. La movilidad está bastante, bastante, bastante complicada a nivel de movilidad. Lo que es el vehículo en sí es bastante pesado, ¿bien? Bastante pesadete. Eh, dispersión 038, esto lo van a bajar a 036. 0.35 si quieren Ponerle todo, más o menos Pero va a estar por ahí Depresión del cañón, menos 6 Si vos lo pones, el vehículo Por ejemplo, la cuesta está acá si vos lo pones así, la torreta mirando así No sé si me explico, tipo, de costado eh, Esos menos 6 se convierten En unos menos 8, más o menos Así que, porque tiene, cuando lo pones de costado Como le pasa al ojo, viste Como tiene las, las tetitas adelante, no baja el cañón Aunque tenga menos, no sé cuánto tiene, menos 10 creo que tiene pero ahora, si lo pones de lateral, el cañón baja un montón, bueno, esto es exactamente igual Tiempo de recarga, 9 segundos, lo van a llevar a unos 7.8 más o menos Lo cual está bastante bien, tiempo de apuntamiento, eso te mata Es otra de las cuestiones que te mata, 2.7 es un montón en, claro, un montón en cerrar retícula Y a veces por no terminar de cerrar, como que el tiro hace... Y eso, sumado a la dispersión eh, no, es un, no es un gran sniper, bien, eso ténganlo en cuenta Salvo que lo equipen para eso, si le pones todo el equipamiento morado y le pones comida y le pones directiva y va a ser un Leopard Camuflaje, tiene un camuflaje aceptable, algo así como unos eh, 500 más o menos en valores estándar, en los numeritos grandes más o menos unos 500 Son más o menos, si sí, lo equipás con todo, bien, unos 4 y... 480 en realidad 470 por ahí, para... pero quería redondear en 500 pero está en 4 y pico Alcance de señal perfecto, camuflaje de vana Y lo que le dije, punto de impacto, ya dijimos, blindaje del chasis. 95-70-45. Alcance de visión 390. Está bastante bien. ¿Y la torreta? ¿No dice la torreta? Bueno, yo se lo digo, porque yo me acuerdo. Tenía 200 de torreta. Bueno, no importa. Eh, sí, tiene unos 200 de torreta. Lo cual hace que la torreta es bastante, bastante dura. Eh, y bastante complicada de penetrar Pero tiene después van a ver que tiene unos puntitos débiles Acá en el cosito ese de adelante Le, le van a poder entrar, vamos a ver <coughs> Bueno Ahora, metiéndonos en el desafío Ahora ya saliendo del tanque El desafío en sí Tenés dos formas de cosechar las recompensas Como dice acá O de llegar al tanque en su nivel 10 ¿Bien? ¿Cuáles son las formas? Tenés dos Compromiso O sea, sentar las nalgas, apoyar las nalgas en, las, en la silla, en la banqueta En, lo que, en el en donde te sientes Y eh, darle Y darle, y darle Y jugar, y jugar, y jugar, y jugar y jugar Bien Y si no tenés la otra que es por maestría Sos crack jugando, te llevas 5000 de daño por partida Bueno crack, esta es la tuya La mía es la de compromiso Ahí dándole duro, pico y pala En cada, en cada misión para sacarlo eh, La mejor opción para los comandantes Que fuertes intenciones que fuerte se tiene que poner las manos encima del objeto 274 tienen es las diversas condiciones de la... Yo no leí mal, está mal escrito. Las diversas condiciones de las tareas se deben cumplir a bordo de vehículos de nivel 6 a nivel 10. Bien, compromiso, pico y pala. Ahí a darle duro, duro, duro, como si fuéramos que estamos rasqueteando las paredes ahí, pum. Bueno, de nivel 6 a nivel 10. Misiones, el crack, el que se pone los lentes negros y juega el bota de bota y tranqui. Misiones solamente de nivel 9 y nivel 10. Eh... Bueno, etapa 1. Bueno, después fíjense cada uno más o menos. Yo le voy a estar dejando el link abajo. Pero para que tengan una idea. Etapa 1. Compromiso, tenés que hacer 2000 de experiencia básica. Bien, o sea, lo acumulativo. Eh, maestría, obtén un, un gran calibre. En nivel 9 o 10. O sea, tenés que hacer un gran calibre en nivel 9 o 10. Eh, en cambio, en compromiso. Vamos a darle 2000. Ahí, pum, pum. Compromiso, 5000 de experiencia. Y no tenés que hacer 3.500 de vida Ojo que podés cumplir una o la otra ¿no? Vos capaz que estás buscando los 5.000 Y en la segunda batalla que haces de experiencia Justo hiciste los 3.500 puntos de vida Y saliendo los mejores de tu equipo El nivel nuevo, nivel 10 Vamos, ya está Esta te la toma y pasás a la siguiente Es automático No es que tipo yo elegí, no es que te da, al principio de cada, de cada etapa Te dice, bueno, elegí esta o esta No, no, no La que cumplís primero es la que pasa, digamos Compromiso nivel 3, 9.000 de experiencia. O sea, tenés que ir haciendo 9.000. De experiencia básica, chicos. Recuerden que los por 5 y eso no valen. Eh... Y para la maestría, consigue al menos 800 puntos de experiencia base. Cuatro veces. Bueno, no es tan difícil. Misión de compromiso, 17.000. O sea, en compromiso va a ser siempre recolectar, por lo que veo. Sí, sí. Tenés que ir recolectando experiencia. Básicamente vas juntando, juntando, juntando. Llegaste. ¡Pum! Etapa siguiente, y así. Maestría, termina la batalla como el mejor jugador de tu equipo según experiencia obtenida 7 veces. Como el mejor jugador de tu equipo según experiencia. Nivel 9 10. Está jodida. Bueno, y fíjense una cosa más que le quería decir. Bueno, y así cada una. Después de eh, 30.000, eh, 32, 32.000, 37.000 y 40.000 y 50.000. Bueno, y así cada uno también 35 veces el mejor jugador de tu equipo. Bueno, escuchen. Lo que quería decir es también. En el medio... Además de ir, dando, ir dándoles los descuentos correspondientes del tanque 10%, 20%, 30% y demás Hay cosas en el medio En este caso, primera etapa Botiquín grande, matafuegos automático, kit de reparación grande Etapa 2 eh, 300% durante una hora de experiencia libre eh, Para la tripu y eh, directiva de eh, sexto sentido Etapa 3, 30% esto es para los dos, maestría y compromiso. 100 eh, mil créditos por 5 de reservas y por 5 de estabilizador. De coso, de directiva son. Etapa 4, un día de cuenta premium, eh, la ventilación mejorada, bien, me gusta. Y la directiva de barra. 200 créditos en la etapa 5. Bueno, o sea que vayan viendo que más o menos, de acuerdo a la etapa que van logrando, etapa 6, 300 créditos por 10 de coso, eh, para la tribu, etapa 7, un día de cuenta premium, un estabilizador. Eh, etapa 8 500 mil créditos y por 10 de reservas para la experiencia etapa 9 un día de cuenta premium y un turbo y etapa 10 ya el tanque directamente un manual universal de 250.000 y el espacio de garaje <coughs> bueno básicamente que acá te va diciendo todo lo que te va dando no completo en total te va dando un millón créditos eh, por 12 reservas de experiencia libre por 12 de experiencia para la tripu. bueno eh, las misiones de post progreso, diari post -progreso diaria Se, se desbloquean el 27 de noviembre El primer desafío, okay. Todos los días tendrán acceso a una misión nueva Con su propio conjunto de recompensas Solo se puede completar una misión por día Que dejará de estar disponible cuando lo hagan Ok, perfecto <coughs> eh, Aurora Boreal Capo, es el desafío polar Obtene un total de 2500 puntos de experiencia Base en cualquier cantidad de batallas eh, y tenés reservas personales de experiencia de 50%, reservas de créditos. De créditos, esa. Bueno, acá tenés las misiones que tenés. O sea, va a estar bueno el desafío igual. Y recuerden que ya con jugarlo. O sea, con que ustedes estén jugando al WOT, ya lo están haciendo, ¿bien? No es que decir, bueno, para, para, dame un segundo, me pongo. No es como que tenés que entrar a un modo distinto. Como no sé, Steel Hunter o Frontline. O lo que sea. O el de la guaflera, ¿se acuerdan? Bueno. No. Acá directamente. ¿Sentás? Empiezas a jugar a WOT y ya estás haciendo las misiones a partir del día 27 hasta el 7 de diciembre. Bueno chicos, sin más, me despido. Espero que haya quedado más o menos claro lo que tiene que ver con el Desafío en sí. Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios que estaré respondiendo sus eh, preguntas. Si tienen alguna dudilla con respecto al tanque, yo lo pude probar, así que si quieren dejarme alguna pregunta en concreto, me lo pueden dejar, ya sea mi opinión o lo que sea. Y no hay ningún problema que estaré respondiendo absolutamente todo Muchas gracias, cuídense Y nos vemos en la próxima Chau chau